Soy yo, esto es un poco. 1, 2, 3, pollo, ingresa a la pared. 1, 2, 3, pollo, ingresa a la pared. 1, 2, 3, pollo, ingresa a la pared. Estoy muriendo, hostia, le la broma. Pero por dentro me estoy muriendo.